Gracias Yeryan, amable televidente. Mira, hace unos días eh, vimos con Beneplácito el hecho de que el senador Franklin Romero, la alcaldía y el padre Isaac en una, un encuentro y que lo trajo consigo en reseña, el periódico El Jaya, y se refiere a una cantidad de, so, de obras en el municipio de San Francisco de Macorís entre las que se encuentra el de reubicación de la fortaleza Duarte. A mí me llamó poderosamente la atención, ahí vemos imágenes de lo que hoy es la fortaleza Duarte, en San Francisco de Macorís. El hecho de que esta infraestructura, totalmente diseñada con el criterio de un fuerte, de una, de un, una estructura de de defensa, a la vez encierra una fisonomía histórica y emblemática de nuestra ciudad. ¿Y por qué me llamó poderosamente la atención? Porque la propuesta está en desusarla para el uso militar que ha sido concebida y diseñada y allí supuestamente llevar Bellas Artes o la Plaza de la Cultura en uno de los extremos, construirla. Y creo que esta parte, quiero que me entienda tanto mi amigo y senador Franklin Romero, que con buenas intenciones están tratando de, de darle un reclamo de mucho tiempo y que muchos políticos usaron como discurso de promesa para alcanzar las posiciones que hoy tiene y está el tema de la Plaza de la Cultura. En lo particular he sido firme y consciente de que ciertamente San Francisco de Macorís, como eh, lo tiene Santiago, ha debido de tener un lugar en que se estrenen obras y se despliegue el arte y la cultura. Pero yo he dicho que más que un centro de la cultura debe existir una escuela de bellas artes bien, por, bien ponderada, donde se produzca el talento local y regional o provincial y que posteriormente utilicemos esa gama de artistas que se produzcan aquí, y lo digo así que se produzcan porque hoy día apenas tenemos conocimiento de los ya eh, franco macorizanos en el área de las artes y que lo podemos contar, pero tienen un gran problema ellos, no se ponen de acuerdo, no se integran en un movimiento cultural que pueda verse a, e vérseles a ello unido entre escritores, pintores o escultores, teatristas, músicos, y yo reflexiono qué sería de esa infraestructura eminentemente militar que ha servido para advergar el, la brigada, el séptimo batallón con sede en Santiago, pero aquí la representación para esta zona del nordeste desde Salcedo, Hermanas Mirabal, Samaná y todo lo que comprenden esta región del nordeste cuyo servicio militar se despliega en todo lo largo y ancho como asistencia y que en pandemia ha tenido, y si se escucha a Luisito, ha dicho cómo el Ejército ha apoyado a salud pública en este momento de pandemia. Y que nosotros tenemos una especie de resguardo de seguridad, porque cuando se formó ahí o se instaló ahí, que no recuerdo el, el año, sería interesante que alguien me dijera, La, fuerza, la fortaleza tiene la encomienda de albergar allí los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de preservar la seguridad nacional. Y en esta zona, emblemáticamente la fortaleza representada en esa infraestructura nuestra, creo que sacarla de ahí y darle otro uso sería un uso incorrecto. Ya tuvimos una experiencia en, en, en la romana, según datos que me da un militar a quien le pedí que me reflexionara sobre esto. Y quizá eso sirva para preservar la condición de fortaleza y al, y al séptimo batallón y la segunda infantería de, del ejército de la República Dominicana de San Francisco de Macorís. Sirve de sede para recibir los militares que cuando vienen a hacer actividades especiales es ahí donde se resguardan. No creo que exista en otro lugar un espacio que pueda advergar un ejército, el ejército de la República Dominicana en San Francisco de Macorís. Yo creo que deben buscar otro lugar porque también llevar el arte con una infraestructura de esa manera cuando uno llega es la fortaleza y llevarlo a minimizar en una entidad que se, o una infraestructura que se construya junto a otras entidades del sector público no corresponde al sector militar por eso yo le pido a nuestro amigo Franklin Romero que reflexionen sobre el tener ahí la fortaleza Duarte y usarla para otro objetivo lo que no debe existir ahí es una cárcel eso estamos claros, ahí no debe existir cárcel, pero todo el servicio que le rinden a instituciones, a la, a la sociedad, a la protección, todo, incluso ahí es que está el centro de operaciones del COE cuando cada año inicia la actividad ciclónica, que bastante actividad tenemos durante el año. Muchas gracias.